Actualmente existen 5 billones de teléfonos móviles como este. En muchos de los países de Hispanoamérica, el número de teléfonos móviles incluso supera el número de habitantes de los países y la mayor parte de ellos están conectados a algún tipo de red. ¿Cómo utilizar este dispositivo para mejorar las oportunidades de aprendizaje? Esta es la pregunta que vamos a intentar responder en este curso a partir de la reflexión sobre las oportunidades y barreras que presenta el conocimiento de herramientas y la comprensión de que la formación es el mejor camino para optimizar su uso antes que esconder o negar el problema. Bienvenidos al curso Uso de Teléfonos Inteligentes para el Aprendizaje. Mi nombre es Jaime Rodríguez Méndez, soy profesor de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Católica del Paraíso e investigador del Centro Costa Digital. Durante los últimos años he sido testigo de cómo los estudiantes y los profesores con los que trabajo, cada vez con mayor frecuencia, utilizan sus teléfonos inteligentes para diversas actividades en diversos contextos, siendo su uso para el aprendizaje un área en la cual aún no saben cómo sacar el mejor provecho o regular su uso. Ciertamente, este uso no reflexivo puede causar efectos no deseados. Pero, para las instituciones educativas, negar su uso significa renunciar a su misión de educar para vivir en el siglo XXI, desperdiciando las oportunidades de generar la tecnología para acceder, producir y comunicar información. El curso tiene como objetivo principal el incorporar el uso del teléfono inteligente en los procesos de aprendizaje formales e informales, de manera reflexiva y considerando las oportunidades y amenazas en la toma de decisiones didácticas para su uso en diferentes contextos de aprendizaje. Durante el curso tendrán la oportunidad de conocer los alcances y oportunidades del uso del teléfono inteligente en los procesos de aprendizaje, manejar diferentes herramientas para generar situaciones de aprendizaje considerando las particulares características de sus estudiantes, y reflexionar sobre su implementación para enriquecer el proceso de enseñanza y o aprendizaje. ¿Qué les parece el desafío? Ciertamente será un trabajo interesante y productivo el que podrán desarrollar durante estas seis semanas que dura el curso, donde, junto con trabajar y experimentar el potencial educativo de estas herramientas, podrán conocer más sobre este dispositivo. Si están interesados en el curso, inscríbanse ya y únanse a nosotros. Invita a tus conocidos, amigos y familiares a explorar más sobre el potencial de los teléfonos inteligentes en el aprendizaje. La tecnología está aquí para quedarse y en este curso exploraremos sobre el potencial para personalizar, cooperar e interactuar en cualquier momento y lugar. Bienvenidos y bienvenidas al curso Uso del teléfono inteligente para el aprendizaje. Mucho éxito en el trabajo a lo largo de estas semanas.